Vamos a liarla Standard insertion. Oh, Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kila, estamos de vuelta en un nuevo episodio De Black Mesa con Gordon Freeman Y este Half-Life Remasterization Half-Life remasterizado, remasterizado por Pan. Un pasote En oferta nice en Steam ahora mismo Vamos a seguir con la aventura de Gordon Freeman Si mola, dale pues un fuerte like Comentadme vuestro mejor momento del vídeo. podías hacer clip, recordarlo. como el día. Cada de aquí, feo. Ya no me hace falta para nada. Sí. Un accidente. La puzzles del antiguo Half-Life eh, mejorado. Todo. Todo. Todo un paso. A otro. Mejor de gráfico. Todo. Mejor experiencia de juego. Vamos. Eh, me con los pequeñajos sí porque pueden ser una, una buena molestia que conte, que ellos y primero de hecho lo cuesta convertir en su espada no ¿Sí puedo tirar? No, ah, no, ya sé, ya de lo que qué parte. Séntalo. Jordan, ¿es that you? ¿Es it safe? ¡Ah! Bueno. Oh. Oh dear. I do believe I soiled myself. Tengo un porculo though. No. Y lo pequeñajo. Increíble, eh. Sí, porque va a salir después y va a dar por culo. ¿Qué me ha pasado? En el 1, por ejemplo, cuando lo mataba, se le caía en la cabeza y a veces atacaba. En este caso, vaya oh, por Dios. No se sé puede empezar. ¡Hostia! ¡Oh, ¡Qué fuerte parece! Vaya forma de quitarle vida más tonta, ¿eh? En fin, así que hazlo ahí. Life, o, Black Mesa en este caso. Hay cosas de las que me acuerdo. Tanto del uno como de cuando jugué a Black Mesa. Bueno, de, no, mentira, de Black Mesa no me acuerdo nada. Oye, me quiero cortar de cosilla. Caja si la muevo, no, está bien, no, aquí no se pueden romper. Eh, pues para eso era la caja. Y que no falla. Y si puedo romper. Y aquí ahora lluvia de bichitos. Viene a equivarlo, eh. mejor que estaba pegando tiros, ¿sabes? Bueno, no me acordaba de eso. Aquí estaba, aquí estaba electrificado. En el 1 no, en el 1 original no estaba electrificado. Aquí se lo electrifican para que no haga trampa. Bueno, no haga trampa. Me da la vida real si tiras de esta altura ahí te mata. Aquí la hecho para.. Para eso. ¡Mamma mía. Bueno, vamos a había algo y rompía toda la caja creo que si era en el otro bueno voy pues Y no, nada, a ver si hay problema para mí. Ok. Vamos ahí. Gracias. Sí, a oh, verdad, ya me acuerdo de todas partes. Ya me acuerdo de esta parte. No una, tampoco una de la una más jodida. Hay otra peor, ¿eh? Hay otra peor. Se parcó un más jodido. Esta por lo menos, pues bueno. Tiene un paso. Hay una pierna ahí. Hay una. Ya sábame por aquí antes de nada. A ver qué hay. Mira que bien. ¡Oh! ¡Ah, que hay zoom! Quita. Eh, puta! ¿Tabrum? no va a dar por culo lo estoy viendo puta eh colega se ha muerto ya se ha muerto ya bueno no mi no, que no me pilla más cerca seguramente pero bueno pero no me lo encuentro de frente también es un, es un alivio Bueno, matar al perro ha dado la rabia, ¿no? ¿no? No se dice eso Aunque aquí voy a... Hombre, si yo he esperado Con esto me lo cargo antes Bueno Bueno, puedo coger los putos cadáveres Si yo digo ya para reventar Ahora mismo estoy muy bien servido de, de munición. Ahora mismo, ¿eh? Lo voy a Esta es la parte que odio. Bueno, chicos. Eh, que alguien active por favor, un contador de muerte. Ahora me lo hago a la, a la primera que Venga ti por favor, en contra toda muerte. Creo que era aquí, ¿no? Jodido. ¡Oh, qué cabrones! Puta, macho, el auto guardado, qué cabrones, ¿no? Me mal que le he dado... En el aire... Hijo de puta, me habían hecho el auto guardado en el aire, qué cabrones, ¿no? Joder. No, de la madera de... Se ha roto la cadera Se rompió el script de la cadera bueno, Pues no he muerto tanto Si recordabas que te va a joder Aquí tiene la boca, nosotros no tenemos boca en medio. Otra vez el... estoy reventado. Hay sitios que me quieren sonar, pero no. Vale, la otra parte. Hay sitios que me quieren sonar pero no consigo luego de todo. La que había liado, pollito. Mamma mía, la que había liado. Se va la, se va la, la fuerza por la boca. <risa> se va la fuerza por la boca, claro. Pasa. Ahí lo callo. No hay spray. le va yo a poner spray, chorra. Bueno, pues no sé si voy arriba o abajo. Vamos con el complejo de oficina Oh, Gordon If I had known it was you I would have let you in I ah, know everybody's heading for the surface But I think they're crazy If we stay put Someone is bound to come and rescue us Right? Yes. Sí. Milo, cierto. It's highly probable that our luck will change. Don't you agree? You're heading out there? By yourself? May God have mercy on your soul. I'm staying here. I don't want the chance missing the evacuation team. Allá va a culo Joder macho Ah vale No ha pesado en serio, eh. De mm. mm. Dark Light mm. es como una invasión mm. en, la, en, la, en la Tierra. No. De eso, es una invasión mm. a la Tierra. ¿La munición? Pues no sé por qué. Pero es raro, vamos. Es raro, también. O el científico me tiene que abrir la puerta. No me acuerdo de eso. A saber. Obvio. Estoy. Sí, lo obvio, lo obvio era para gritar. Vale. yo me metí bien por aquí, aún, aún no aún no está ahí eh Hello. Ni la tele, eh, perrón Oye, está por aquí Es lo que hay menos da una piedra aquí es bueno, yo supuestamente tenía que haber venido, ¿no? Oh, ¿No? ¿O oh, sí? Pero ¿Todavía otro, otro camino? pasado ahí? Pero aquí ya, aquí ya sé lo que hay. Me he que me dejó atrás un montón de cosas, puro. Bueno, he, he visto una zona que no, que no es está. ¿Por aquí? No sé si se comunica? ¿No comunica? No tengo idea. Eh, oh. Hey, hey, over here, eh. I need your help. One of these little buggers latched onto my buddy's head. We gotta get that thing off before. No, no, no. Hey, good news. Help just arrived. Wait, hey, what the hell? Get me. Ah, help me. Venga, hombre. ¿Cuál la bomba? A ver, soy vivo, loco, ¿Aunque me mate? Vale, chico. Esto, esto, si no, eso no, esto, si no, pues, es matarme Calambrazo, calambrazo, calambrazo, calambrazo, ah, calambrazo alambrazo, hola, vengan a matarme, y chico, juego algo metálico. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Es que ese me da munición, me da mucha cosa. Por eso me he acordado de... These little buggers latched on. onto my buddy's head. We gotta get that thing off before. Hey, good news. Nope, just arrived. Get <laughs> <laughs> yes. I owe you one. Uh, here, let me get this open. Okay. I uh I got some supplies in the back. If you want, uh, go take a look see. La copeta La puta copeta La fucking copeta, hombre Es aquí abajo hay algo Fucking copeta, ya me veis en la copeta. Te Creo que alguno era que, alguno que me estuviera viendo. Y venga, a vosotros, jugadores. Así es todo? All right? I'm ready. Vamos. Dime. Macachapa, que te va, a, te va a gustar lo que te hace. Esto. Coño. Digo yo que soy torpe. Que, es que mentira cuando digo que soy torpe. ¿Verdad? Yo digo soy torpe. Soy torpe. Bueno, pues.. No, por... Cabrón. I'm gonna stay here and keep a lookout for anyone else who needs. All right, let's go Era duro, eh Era duro el andar, Ya duro, vamos Vamos bueno, chicos y chicas Mira, tu, tu compañero Soy igual, no soy igual glad to see someone else made it in this mess I, uh I heard screams up ahead Ah, uh, you first ¿Aló? Chicos, después de esta paradoja Espacio Espacio temporal Lo dejamos Vamos en el siguiente video de Matrizado Llamado la Mesa Get it